Virgo, ¿cómo estás? Yo emocionadísima de estar aquí contigo en este último mes, 2019, diciembre. ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, hace mucho que no nos escuchamos, que no te siento. Bueno, siempre te siento con todo mi amor. Sin embargo, estoy muy, muy contenta de estar el día de hoy aquí porque recordarás que... Estuvimos todo el mes de noviembre por ahí en un entrenamiento bastante bueno con los arcángeles, con Maestro Jesús y me siento muy emocionada de compartirte lo que está para ti para estos días de diciembre. Gracias por estar aquí, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y... Dejarnos un comentario amoroso como solo tú sabes hacerlo, Virgo. Déjame te cuento rápidamente. Eh, todavía sigo fuera de el lugar en donde estaba viviendo. Entonces no tengo, por ahora, los artefactos necesarios para que puedas tener una visión completa de las cartas. Así que... Vamos a hacerlo de esta manera, te voy a ir poniendo aquí encima eh, la carta por carta Porque lo que me interesa es que estemos juntos otra vez, Virgo Entregarte este maravilloso mensaje que tenemos para ti en diciembre Para que te prepares para cerrar maravillosamente tu año Y bueno, nada nos va a detener para que tú recibas esta información. Virgo, te amo con todo mi amor. Y bueno, vamos a empezar. Estoy ahorita, vamos a hablar acerca de tu presente. La primera carta, te muestro el mazo de cartas. Por ahí tengo una maravillosa noticia, Virgo. Estamos ya trabajando para que conozcas un nuevo oráculo de bioneurosabiduría. Porque a través de ese oráculo nuevo, tenemos mensajes maravillosos también para ti. Y me encanta darte esa noticia, así que no te pierdas. No te pierdas toda la información que vamos a estar subiendo para ti. Esta guía para tu alma va del 7 al 14 de diciembre, ¿ok? Así que no te pierdas toda esta información. Bien. Virgo, ay Virgo, te siento como, como entre emocionado, tu energía es como de emoción, pero también como, como si quisieras ya respuestas para aplicar en tu vida, un poquito de tensión, tranquilo Virgo, la realidad es que este es un mes, empezó hace dos semanitas, un mes de milagros, y este mes de los milagros es para que te pongas a chambear en ti, en tu energía, y entonces veas los milagros suceder. Muy bien, en tu presente, Virgo, tienes la carta hacia lo desconocido de cabeza. ¿Qué te dicen con esta carta en tu presente? Justamente... Estás como sintiendo ganas ya de tener la certeza de lo que va a suceder en tu vida. Seguramente por ahí has estado abriendo proyectos o estás teniendo ideas. Que no sabes cómo aterrizar y que si ya las aterrizaste, de repente no sabes cómo avanzar. Te sientes como justamente caminando hacia lo desconocido. Virgo, es muy importante que trates de soltar ese condicionamiento sobre lo que sería perfecto para ti, ¿ok? Este condicionamiento te ha llevado posiblemente a vivir una vida en donde hay dudas, hay temores, eh, como que el ego se hace muy presente, ¿no? Como que no me puedo aventar a hacer este negocio, no me puedo aventar a continuar con algún estudio porque allá afuera alguien me está diciendo que por ahí no es. Sin embargo, tu alma te ha estado empujando justamente a que vivas y experimentes y tomes la decisión, Virgo, de aventarte, ¿ok? Y aventarte en el sentido de ver realmente hacia adentro, ver realmente qué es lo que tu alma te dice. Vamos a ver por qué te están diciendo esto los arcángeles. Hay una emoción o varias emociones, Virgo, que hay que sanar. Y para sanarlas primero se requiere que las reconozcas, que entres justamente en tu interior, que vayas hacia adentro para que tu maestría, la maestría de tu ser, tu verdad, tu verdad máxima, salga. En esta emoción que hay que um, trabajar, que hay que empezar a ponerle luz, Virgo, tienes acto de equilibrio, el número 11, que es el número de la perfección. Y con esto te dicen tus arcángeles. De hecho, déjame comentarte, Virgo, no te lo había dicho, pero tienes tú en este momento al arcángel Gabriel. ¿Ok? Este arcángel siempre te va a estar acompañando durante estos días. Encomiéndate, pídele a él, pídele... Luz pide letra, eh, esta claridad que requieres porque te siento confuso, como lo decía la primer carta en tu presente, estás como en una etapa confusa sobre la acción o la mejor forma de actuar para tu vida. Esto te ha llevado a sentirte un poco en desequilibrio, esta emoción de incertidumbre, de querer tener la certeza ya como dijeron por ahí por escrito, de lo que estás experimentando o vas a experimentar, te dicen los arcángeles, te dice Gabriel, en este momento necesitas ir hacia adentro, conectar con tu esencia, conectar con lo que realmente quieres desde el alma, ¿ok? ¿Cómo saber qué es lo que mi alma quiere? Te voy a invitar a que en este momento cierres tus ojos, pongas tus manos en el corazón, inhales profundamente, exhales de manera lenta y mientras exhalas te preguntes o le preguntes a tu alma lo que estoy haciendo realmente. ¿Me genera paz? Si la respuesta o el palpitar te genera un sí, está perfecto. Si sientes un poco de incomodidad, en realidad lo que está sucediendo, Virgo, es que puede ser que eso que estés actuando, esto que estés eh, por emprender, lo estés haciendo desde una idea errónea de querer comprobarle a las personas quién eres, de querer seguir manteniendo el control sobre algo o alguien en donde por un lado ya te diste cuenta que no existe o no se puede controlar, por otro lado es muy importante que dejes ese control que lo sueltes y cómo vas a soltar, bueno así como Reconoce que realmente eh, tu interés no ha sido desde el amor, perdónate, perdona esa acción hacia ti mismo, hacia los demás, porque en realidad el control, Virgo, eh, pareciera que quieres controlar a los demás, sin embargo, tú por dentro te sientes descontrolado descontrolada. Entonces perdónate, no pasa nada. Empieza a vivir desde el amor, empieza a hacerte caso, el amor es incondicional para ti y para todos los seres que te rodean, ¿ok? Si tú empiezas como a soltar este control, como a realmente ponerle esta luz a tu vida, esta luz a esa posible oscuridad que has ocultado, a lo largo de tu vida, y que es momento de que la sueltes, de que la liberes, de que permitas que la luz entre, le ponga calorcito, amorcito, cosa chula, cosa rica, para que te sientas libre, para que te sientas empoderado, empoderada, es muy importante que permitas salir tu chispa. Tienes la chispa de eh, boca arriba, y esta carta se refiere al resultado que va a venir si tú empiezas a sanar esta parte en ti, ok? Si tú empiezas, eh, es como, imagínate que tienes una nuez, ¿no? aquí en México las conocemos como nueces, no sé, en otros países, me encantará que me, me digas aquí en comentarios, mira, las nueces en mi país se conocen como, y ya nos lo pones, pero imagínate que tienes una nuez, esa nuez es dura, sin embargo sabes que el contenido interno es deliciosísimo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿La vas a dejar ahí sin abrirla solo porque es cáscara dura? ¿O vas a buscar la forma de quitarle con cuidado esa cascarita para que el fruto, la esencia que está dentro de esta nuez pueda ser disfrutada por ti? Algo así sucede con la oscuridad de cada uno de nosotros. Y la oscuridad no es mala, en realidad es un completo aprendizaje, es una remembranza, remembranza maravillosa de sabiduría. Y que si tú poco a poco le vas quitando este condicionamiento, estas etiquetas a tu vida y empiezas a dejar brillar a tu alma, que sería algo así como la nuez que te quieres comer, Vas a disfrutar de ese jugo, de ese fruto, de, ese, de esa esencia que eres tú. A eso se refiere esta carta de la chispa. A sacar, a liberar tu esencia, a bailar, a empezar como a... Mira, la vida tiene diferentes tintes. La vida no es color de rosa, sin embargo, tú la puedes experimentar como un iris. Y esa es tu decisión, Virgo. Esa es una sola decisión que tú puedes empezar a tomar. Y por supuesto, puede ser que en algún momento que este arco iris que tú empiezas a experimentar se vea un poquito como nublado por las ideas que se generan a, a través del ego. Cuando sientas esa nubosidad, cuando sientas que estás brillando y de repente algo se atoró, recuerda que cada uno de esos pensamientos que vienen a tu mente que tienen que ver con ese condicionamiento solamente son como un empuje para que tú sigas brillando en este arco iris de la vida que estás decidiendo vivir, ¿ok? Solamente se requiere algo de tu parte y eso, y eso es voluntad, voluntad para brillar en cada momento, aun cuando se presenten estas... Eh, momentos de en las que entras a tu oscuridad, a la sombra, o a esas emociones densas, es momento de, en ese momento ten la voluntad de sanarlas, de decir, sí, sí lo siento, a ver, sí, sí lo estoy sintiendo, no lo niegues, sí, sí estoy sintiéndome mmm, con ganas de comerme esa nuez, sí, sí estoy sintiendo ganas de no quitarle la cáscara porque se ve demasiado dura Sí, sí estoy sintiendo ganas de mejor olvidarme y dejarla ahí sin disfrutar de esta maravillosa nuez. Sin embargo, tengo la voluntad de ir poco a poco quitándole la cáscara. ¿Me explico? Virgo hermoso, Virgo hermosa. Entonces, ese será el resultado, que tú empieces a brillar, que empieces a tener este empuje. Que mira, por ahí... Eh, en uno de los entrenamientos, eh, eh, más bien en una de las sesiones de este maravilloso entrenamiento que me regalaron los arcángeles Por ahí alguien decía que el empoderamiento resulta del empoderamiento ¿Y a qué se refiere esto? El empoderamiento significa er, eh, ir hacia adentro Para que entonces encuentres tú mismo tu esencia y a través de esa esencia empieces a sacarla Empieces a transmitirla hacia los demás y entonces se dará el empoderamiento. El empoderamiento es esa fuerza, esa pasión que compartes con los demás y en automático impacta esa vida como para que se vuelva otra vez el proceso de brillar. ¿Ok? Entonces, este sería este va a ser y para ti el resultado si tú continúas trabajando en ti. Ahora, déjame decirte que las acciones, la principal acción que se te invita a tomar para que empieces con este brillo, con esta chispa maravillosa en esta semana, Virgo, y ojo, cuando nosotros hablamos de una guía semanal, no quiere decir que solo vas a trabajar esa semana y los siguientes días de tu vida no lo vas a hacer porque entonces va a llegar la guía de otra semana y así te vas a ir, y entonces no, mi estimado, estimada Virgo, cuando subimos una guía por semana, que es la intención de nosotros para acompañarte en este camino de vida, significa que lo que tú veas en una semana, lo empieces a practicar, lo apliques, veas cómo te sientes, que sí, que no, y entonces cuando recibas la guía de la siguiente semana, sumes esta, esta, a estas acciones, te des cuenta de otras cosas, ¿sale?, todo va sumando paulatinamente, nunca paras de evolucionar, nunca paras de aprender, nunca paras de brillar, mi estimado, estimada Virgo. Entonces, poco a poco verás que vas a estar sanando a través de estas guías maravillosas. Ahora, la acción maravillosa que se te invita a tener, tienes la carta Cobrar Vida de cabeza. Y con esto Gabriel te dice... Habrá momentos en los que sientas que has avanzado dos pasos y te has regresado 20. No generes expectativas y tampoco trates de controlar los cambios que se están presentando en tu vida. Permíteme guiarte a través de esta semana, a través de estos días, para que encuentres poco a poco aquello que está destinado a encontrarte. ¿Ok? Vienen, <coughs> perdón, vienen en estas relaciones o en estos nuevos caminos en donde vas a estar encontrando personas alineadas a tu nivel de frecuencia, es muy importante que revises si estás vibrando desde la energía del amor, es decir, la energía del yo puedo, del sí se puede, del confío, de sé que este poder superior en el que yo creo siempre me acompaña y aparte vengo soportado por Gabriel y yo puedo brillar y puedo sanar, esa es una energía alta y a través de esa energía esas serán las manifestaciones que hagas, ¿ok?, también puede ser que estés como un poquito en incertidumbre y eso te lleve a pensar desde la escasez, desde el ego, desde el no puedo, es difícil, me va a costar, mejor no me muevo. Te invito Virgo a que esa energía, la paz, esa energía alta si realmente quieres que este año cierre de una manera positiva y fructífera para ti o quieres que cierre desde el drama, desde el victimismo, desde una energía algo densa. La verdad es que esa es una decisión tuya, Virgo. Y te invito a que em empieces como a sentir qué es lo que realmente quieres, porque este año es importantísimo para toda la humanidad porque se cierra una década y empezamos otra con un nuevo nivel de conciencia, con un nuevo nivel energético en el que dependiendo la vibración en la que tú te muevas, Virgo, vas a generar todas aquellas oportunidades que te va a estar dando la vida y que si estás vibrando en esta energía alta vas a identificar y esas te van a llevar hacia arriba, ¿ok? cree en ti, revisa bien qué es lo que hay que sanar en esas pequeñas sombritas que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior y entonces empieza a poner a la luz ¿ok? Virgo, vamos, vámonos entonces con la llave maestra de esta semana y déjame contarte que entre estos entrenamientos que he estado teniendo, estoy trabajando, estoy aprendiendo a trabajar también con las runas, ¿ok? Las runas son eh, signos de la antigua escritura germánica y estos fueron utilizados como para darte las herramientas para que tú mismo... Puedas comprender más profundamente eh, lo que está sucediendo Entonces mira, quiero mostrarte en esta bolsita que tengo aquí No sé si es que no cabe, pero bueno Aquí están las runas Y voy a tomar una Y te voy a decir lo que esta runa quiere decirte Para que esta llave maestra revises cómo se aplica, cómo resuena en tu vida Y a través de ello puedas continuar sanando ¿Ok? Ya saqué una te la voy a poner aquí, ¿ok? Y esta runa se llama Thorn. Esta, esta runa, no, discúlpame, esta runa se llama Win. Apenas estoy por ahí eh, aprendiendo, así que vamos juntos a aprender de ellas. Esta runa se, se refiere a la alegría, al éxtasis, a... Estas recompensas que te van a estar llegando, Virgo, a través de tu sanación espiritual, ¿ok? Esta runa nos habla del equilibrio y esto se amarra justamente con la carta que te salió número 11, en donde de repente te nos sientes como desequilibrado, pero te, dice, te dicen los arcángeles a través de esta runa, el equilibrio se va a dar siempre y cuando tú estés dispuesto, dispuesta a sanar tu espíritu, a sanar tu alma, tus emociones, a sacar todos esos deseos en los que sentiste un poquito de culpa por no haberlos eh, llevado a cabo, por no darle seguimiento, quítate esa culpa, es momento de empezar a escribirlos, a anotarlos y decir, los voy a cumplir y les voy a poner esta fecha de vencimiento, ¿ok? porque esta runa te dice... Los vas a cumplir. Tienes la fuerza, tienes el, el empuje, tienes todo para que lo puedas lograr. Lo que hoy te preocupa tiene solución, te dicen los arcángeles a través de esta runa. Es muy importante también que justamente en este mes que estamos cerrando el año y, y el mes en el que se vienen como las muestras de amor, de cariño, de afecto, realmente a la primera persona que le demuestres ese amor, ese cariño, ese afecto, sea a ti mismo, a ti mismo, ¿ok? Si en algún momento sientes, no sé, por ejemplo, que hay algo que sanar con tus seres queridos, con la pareja... Algo que traes ahí como desde de antaño y dices, mmm, ya no lo quiero traer cargando, mejor lo hablo de manera objetiva, lo hablo de manera porque yo quiero sanar mi corazón, lo voy a hablar, vamos a hablar del perdón, ya quiero soltar esto, este es un muy buen momento Virgo, esta semana es maravillosa para que puedas hacer esto, ¿ok? Con esta runa también te dicen que la felicidad depende de ti, sí, y también va a ser dura, duradera en el momento en el que decidas realmente vivir desde tu alma. ¡Qué maravilloso! Te piden también que tengas compromiso contigo mismo, contigo misma, Virgo. Eh, ese compromiso en el que... Sabes que si lo vives día a día y trabajas momento a momento en ti, en sanar ese espíritu, en tener ese empuje, te vas a dar cuenta que es maravilloso sentirse así y sobre todo vas a querer vivirlo en cada momento de tu vida. ¿Ok? Recuerda, suscríbete al canal, dale like a la campanita. Nos vemos en el siguiente video, Virgo hermoso, te amodorro con todo mi amor y... Eh, recuerda, siempre, siempre, en cada momento que requieras una guía, un mensaje, eh, encomiéndate, habla con Gabriel, los arcángeles de verdad son tus amigos, son esos amigos entrañables que no te juzgan, que siempre están disponibles, que tienen toda la intención de guiarte, de apoyarte, y que al ser seres de luz, están dotados de ese amor maravilloso, incondicional, universal. Que ese poder superior en el que tú creas les ha otorgado, al igual que a todos los seres humanos que tenemos en esta tierra. ¿Ok? Virgo, te amo con todo mi amor. Nos vemos en el siguiente video. Eh, estoy muy contenta. Te mando un abrazo. Nos vemos.